Lo más importante es que la Argentina tiene un proyecto de país y que tenemos un presidente, que es Alberto Fernández, con prioridades. Y que claramente las prioridades son aquellos que sufren, que han sufrido durante estos últimos cuatro años, desde los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, las comerciantes, todo lo que tiene que ver con, con el sistema jubilatorio, con las jubiladas, con los jubilados. Así que en definitiva, Burlingame puede seguir creciendo y va a crecer, pero, pero bueno, con mucho más entusiasmo por un modelo de país con un país que, que va a apostar al trabajo, al consumo, a la producción y a la política social más importante que es el trabajo formal. En definitiva en el mundo la política social más importante tiene que ser el trabajo formal. Mientras llegamos a eso, la asistencia, la asistencia del Estado a 12.000 mamás que hay en Urlingan, que van a recibir la tarjeta alimentaria en el mes de febrero en el Plan Argentina contra el Hambre, que va a permitir que hasta dos hijos de hasta seis años puedan tener los tercer viernes de cada mes un beneficio el municipio acompañar, armar la canasta nutricional, que los chicos coman bien, controlarlos y en definitiva mi sueño, cerrar merenderos y comedores en el mes de marzo-abril y transformarlos en centro de apoyo escolar, en centro de formación profesional, pero que, que los pibes vuelvan a comer con sus, con sus papás y sus familiares a su casa. La Argentina que viene necesita de todos y de todas, de todos y de todas. La reflexión a... A la hoy oposición y hasta el día de ayer oficialismo es que acompañen las decisiones que va a tomar el presidente Fernández y las herramientas que necesita el presidente Fernández para gobernar. Que la verdad que cuando lo hicieron le fue muy mal, que, que hicieron muchos experimentos y que todos fueron malos. Que no hubo ni brotes verdes, ni segundo semestre, que hubo un derrumbe total de la PyME, la explosión de la matriz productiva en el conurbano y en la Argentina, así que lo que le pedimos en esta Argentina que necesita de todos es que el rol de la oposición sea constructivo y fundamentalmente acompañando acompañando las decisiones de un presidente que tienen claro hacia dónde hay que ir, que es la recuperación del empleo. La Argentina productiva, la industria, la industria que es la que genera en definitiva empleo para todos y para todas.